Guy de Maupassant, en el cuento Las joyas, nos narra una historia que muestra cómo cambian los afectos dependiendo de la pobreza o de la abundancia. Un oficial del Ministerio del Interior, quien se casa con una bella mujer muy ahorrativa, que en apariencia compraba joyas de fantasía y era aficionada al teatro. Cuando muere, el funcionario cada día se siente peor. Pero todo va a cambiar. ¿Cómo? Descúbrelo tú mismo con el cuento al que ya damos comienzo. Las joyas. Espero que sea de tu agrado. Las joyas. Un cuento de de Maupassant. El señor Lantín... Tras conocer a aquella muchacha en una velada, en casa de su subjefe de oficina, quedó tan cautivado de amor como si hubiera sido atrapado en una red. Era hija de un recaudador de provincias, muerto hacía varios años. A continuación se había establecido en París con su madre, que frecuentaba algunas familias burguesas de su barrio con la esperanza de encontrarle marido a la joven. Eran pobres y honradas, tranquilas y agradables. La muchacha parecía el modelo perfecto de mujer honesta a la que un joven sensato sueña confiar su vida. Su modesta belleza poseía el encanto de un pudor angélico, y la imperceptible sonrisa que nunca abandonaba sus labios parecía un reflejo de su corazón. Todos cantaban sus alabanzas. Todos los que la conocían repetían sin cesar, «Dichoso el que se la lleve, imposible encontrar una mejor». El señor Lanting, que entonces era oficial de primera en el Ministerio del Interior, con un sueldo anual de 3.500 francos, pidió su mano y se casaron. Fue increíblemente feliz a su lado. Ella gobernó la casa con tan hábil sentido de la economía, que parecía que vivieran con lujo. No había entonces delicadezas carantoñas que no prodigara a su marido, y su seducción personal era tan grande que él, seis años después de su encuentro, la amaba aún más que los primeros días. Únicamente le reprochaba dos costumbres, la del teatro y la de las joyas falsas. Sus amigas, Conocía a algunas mujeres de modestos funcionarios. Le proporcionaban de continuo invitaciones a palcos para las comedias de éxito, incluso para los estrenos, y ella arrastraba de buen o mal grado a su marido a esas diversiones que le fatigaban espantosamente después. Entonces él le suplicó que fuera a los espectáculos con alguna señora conocida, que la acompañase luego de vuelta a casa. Ella se resistió largo tiempo antes de ceder, considerándolo inconveniente. Al final se decidió para complacerle, y él estuvo infinitamente agradecido. Ahora bien, muy pronto este gusto por el teatro hizo nacer en ella la necesidad de engalanarse. Sus atavíos siguieron siendo muy sencillos, siempre de buen gusto pero modestos, y su dulce Irresistible gracia humilde y risueña, parecía adquirir un sabor nuevo gracias a la sencillez de sus vestidos. Pero adquirió la costumbre de colgar de sus orejas dos gruesas piedras del ring que semejaban diamantes y de llevar collares de perlas falsas, pulseras de smilor, peinetas adornadas con avalorios varios imitando piedras finas. Su marido, un tanto molesto por ese gusto por el oro, Él repetía a menudo. Querida, cuando no se cuenta con medios para comprarse joyas auténticas, una no se muestra sino adornada con su belleza y su gracia, que son siempre las joyas más preciosas. Pero ella sonreía con dulzura y respondía. ¿Qué quieres que haga? Me gusta, es mi vicio. Sabes que, aunque tienes razón, no puedes cambiar. Me hubiera gustado tanto tener joyas. Y se pasaba entre los dedos los collares de perlas, hasta espejear las facetas de los cristales tallados, diciendo: Mira lo bien hechas que están. Juraría uno que son auténticas. Él sonreía, declarando: Tienes gusto de zingara. Algunas veces por la noche, cuando estaban sentados los dos al amor del fuego, ella sacaba la mesa donde tomaban el té, la cajita de tafitet en la que guardaba bajo llave las baratijas, en palabras del señor Lantín, y se ponía a examinar esas joyas de imitación con apasionada atención, como si hubiera saboreado algún secreto y profundo placer, y se empeñaba en poner a la fuerza un collar en torno al cuello de su marido. Y acto seguido se reía con ganas exclamando «¡Qué gracioso estás!». Luego se echaba en sus brazos y le besaba con pasión. Una noche de invierno volvió de la ópera aterida de frío. Al día siguiente tosía. Ocho días después moría de una pleuresia. A punto estuvo Lantín de seguirla a la tumba. Fue tal su desesperación que, en un mes, encaneció. Lloraba de la mañana a la noche, con el alma desgarrada por un sufrimiento insoportable, perseguido por el recuerdo, la sonrisa, la voz, por todos los encantos de la difunta. El tiempo no aplacó el dolor. A menudo, durante las horas de oficina, mientras sus colegas comentaban las cosas del día, se veía a menudo hincharse sus mejillas, arrugarse su nariz, humedecerse sus ojos. Hacía una mueca espantosa y comenzaba a sollozar. Había dejado intacta la habitación de su compañera y se encerraba allí todos los días para pensar en ella. Y todos los muebles... Sus mismos vestidos seguían estando en su sitio tal como se encontraban el último día. Pero la vida comenzaba a volverse dura para él. Su sueldo, que en manos de su mujer bastaba para todas las necesidades de la casa, era insuficiente ahora para él solo. Se preguntaba con asombro cómo había conseguido ella ingeniárselas para darle de beber siempre unos vinos exquisitos y de comer unos platos deliciosos que ahora no lograba procurarse con sus modestos ingresos. Contrajo algunas deudas y se preocupó por el dinero como todas las personas que se ven obligadas a vivir del cuento. Finalmente una mañana... Encontrándose con los bolsillos vacíos una semana antes de que terminara el mes, pensó en vender alguna cosa, y enseguida se le ocurrió desembarazarse de las baratijas de su mujer, porque en el fondo de su corazón le había quedado una especie de rencor por aquellas engallifas que tanto le irritaban. El simple hecho de verlas cada día le arruinaba un poco el recuerdo de su amada. Buscó largo rato entre el montón de oropel que ella había dejado, porque hasta los últimos días de su vida había seguido obstinadamente comprando, trayendo algo nuevo casi cada tarde, y se decidió por el gran collar, que parecía ser el preferido de ella, pensando que podía valer siete u ocho francos porque, para ser falso, era un trabajo de filigrana. Se lo metió en el bolsillo y se dirigió hacia el ministerio pasando por los bulevares y buscando una joyería que le inspirase confianza. Encontró por fin una y entró, un tanto avergonzado por mostrar su miseria de este modo, yendo a vender un objeto de tan escaso valor. —Caballero —le dijo al vendedor—, quisiera saber en cuánto valora usted esto. El hombre lo cogió, lo examinó. Le dio la vuelta, lo sopesó, cogió una lente, llamó al encargado, le hizo algunos comentarios en voz baja, dejó el collar sobre el mostrador y lo miró a distancia para juzgar mejor el efecto. El señor Lantín incómodo con todas aquellas ceremonias, abrió la boca para decir «¡Oh, sé muy bien que no vale nada!» cuando el joyero dijo —Este collar caballero vale de 12 a quince mil francos, pero no puedo comprarlo si no me indica su procedencia exacta. El viudo puso unos ojos como platos y se quedó con la boca abierta sin comprender. Finalmente dijo, —¿Pero de verdad está usted seguro? El otro interpretó mal su asombro y dijo con tono seco, «¿Puede usted ir a otra parte para ver si le ofrecen más por él? Para mí vale a lo sumo quince mil francos. Siempre puede volver si no encuentra una oferta mejor». El señor Lantín, completamente anonadado, cogió el collar y se fue, obedeciendo una confusa necesidad de estar solo y de reflexionar. Pero apenas en la calle le entraron ganas de reír y se dijo, «¡Qué imbécil, ¡Pero qué imbécil he sido!». Hubiera tenido que tomarle la palabra, un joyero que no es capaz siquiera de distinguir lo verdadero de lo falso. Entró en otra joyería. Al principio de la calle del Pax, apenas hubo visto la pieza, el joyero exclamó. «¡Ah, caramba! Conozco muy bien este collar». Salió de aquí. El señor Landín, muy turbado, preguntó. «¿Cuánto vale?». «Señor, yo lo vendí por veinticinco mil. Estoy dispuesto a recomprarlo por dieciocho mil, cuando usted me haya indicado, en cumplimiento de las prescripciones legales, cómo llegó a sus manos. Esta vez el señor Lantín tuvo que sentarse, anonadado por el asombro». «Pero, pero examínelo muy lentamente, señor. Hasta hoy lo había creído. Falso». El joyero prosiguió. «¿Le importaría decirme cómo se llama señor?» «En absoluto, me llamo Lantín y soy empleado del Ministerio de Interior, vivo en el número 16 de la calle Matriz. El vendedor abrió su registro, buscó y dijo «En efecto, este collar fue mandado a la dirección de la señora Lantín, calle Matriz, número 16, el 20 de julio de 1876». Y los dos hombres se miraron a los ojos, el funcionario trastornado por la sorpresa, el joyero oliéndose un ladrón. Este último añadió, «¿Puede dejármelo solo por veinticuatro horas? Le hago un resguardo». El señor Latín dijo, «Sí, sí, por supuesto». Y salió con la hojita que dobló y se guardó en el bolsillo. Luego atravesó la calle, subió por ella, advirtió que se había equivocado de camino, volvió a bajar hasta las tuyerías, cruzó el Sena, se dio cuenta de que se había equivocado de nuevo, volvió a los campos elíseos, sin tener en la cabeza una idea clara. Trataba de razonar, de comprender. Su mujer no había podido comprar un objeto de tanto valor, sin duda no. Entonces era un regalo. ¿Un regalo? Pero... ¿Un regalo de quién? ¿Y por qué? Se había parado inmóvil en medio de la avenida. La duda terrible afloró. ¿Ella? Entonces, ¿también todas las demás joyas eran regalos? Le pareció que la tierra temblaba bajo sus pies, que un árbol delante de él caía, extendiendo los brazos, y se desplomó sin sentido. Recuperó el conocimiento en una botica donde le habían llevado unos paseantes, pidió que le llevaran a su casa y se encerró. Lloró hasta las once con desespero, mordiendo un pañuelo para no dar alaridos. Luego se acostó, roto de cansancio y de dolor, y durmió con un sueño pesado. Le despertó un rayo de sol, y se levantó lentamente para ir al ministerio. Tras semejante impacto era difícil ponerse de nuevo a trabajar. Pensó que podría excusarse con su jefe de oficina y le escribió. Luego pensó que debía volver a la joyería y se ruborizó de vergüenza. Se quedó largo rato reflexionando. De todas formas no podía dejar el collar en la tienda de aquel hombre. Se vistió y salió. Hacía un bonito día. El cielo azul se extendía sobre la ciudad que parecía sonreír. Algunos paseantes iban delante de él con las manos en los bolsillos. Landín se dijo, mirándoles pasar. Dichoso del que tiene fortuna. Con dinero se pueden olvidar hasta las penas. Ir a donde se quiera. Viajar, distraerse o, oh, si fuera rico... Se dio cuenta de que tenía hambre, porque estaba en ayunas desde hacía dos días, pero tenía los bolsillos vacíos y se acordó del collar. ¡Dieciocho mil francos! ¡Dieciocho mil francos! Aquello sí que era una buena suma. Llegó a la rue de Paxi y comenzó a pasear arriba y abajo por la acera, por delante de la tienda. ¡Dieciocho mil francos! Veinte veces estuvo a punto de entrar, refrenado siempre por la vergüenza. Pero tenía hambre, mucha hambre, y ni un céntimo siquiera en el bolsillo. De pronto se decidió. Atravesó la carrera a la calle para no darse tiempo a reflexionar, y se precipitó dentro de la joyería. Apenas lo hubo visto, el vendedor acudió solícito, le ofreció una silla con sonriente cortesía. También vinieron los dependientes y miraban de suslayo alantín, con un asomo de regocijo en los labios y en los ojos. El joyero declaró, «Me he informado, señor, y si no ha cambiado usted de idea, estoy dispuesto a pagarle la suma que le propuse». «Por supuesto», dijo el empleado. El joyero sacó de un cajón dieciocho grandes billetes. Los contó, se los alargó a Landín que firmó un pequeño acuse de recibo y se metió con mano temblorosa el dinero en el bolsillo. Luego, cuando se disponía a salir, se volvió hacia el vendedor que seguía sonriendo y, bajando los ojos, dijo. «Tengo… tengo otras joyas que recibí de la misma herencia. ¿Estaría también dispuesto a adquirirlas?» —El vendedor hizo una inclinación. —Por supuesto, señor. Uno de los encargados salió para reírse más a sus anchas. Otro se sonaba ruidosamente. Landín, impasible, rojo y serio, dijo. —Ahora mismo se las traigo. Y cogió un coche para ir a recoger las joyas. Cuando una hora después volvió a la tienda, no había comido aún. Comenzaron a examinar las joyas una por una valorándolas. Provenían casi todas de aquella joyería. Ahora Lantín discutía las tasaciones, se encolerizaba, pretendía ver los registros de venta y a medida que la suma aumentaba hablaba con voz cada vez más alta. Los grandes pendientes de brillantes valían veinte mil francos, las pulseras treinta y mil, los broches, las sortijas y los medallones, dieciséis mil. Un aderezo de esmeralda y de zafiros, catorce mil. En total ascendía la suma de ciento noventa y seis mil francos. El vendedor dijo con burrona bonachonería. No está nada mal para una persona que se gastaba en joyas todos sus ahorros. Lantín dijo con seriedad. —Es una manera como otra cualquiera de invertir el dinero. Y se fue, tras haber acordado con el comprador un peritaje de comprobación para el día siguiente. Apenas estuvo en la calle miró la columna Vendón con ganas de escarlata, como si fuera el palo de la cucaña, y se sentía tan ligero que habría saltado a pie juntillas la estatua del emperador encaramada allí arriba en el cielo. Se fue a comer a Vuisín y bebió vino de veinte francos la botella. Luego tomó un coche y se dio la vuelta por el puente de Polón. Miraba los otros coches con cierto desprecio, deseoso de gritar a los que pasaban, «¡También yo soy rico!» «¡Tengo doscientos mil francos!» Le vino a la mente el ministerio. Se hizo llevar a él. Entró resueltamente en el despacho de su jefe y anunció. «Señor, vengo a presentar mi baja. He heredado trescientos mil francos». Fue a despedirse de sus ex-colegas, haciéndoles partícipe de sus planes de llevar una nueva vida. Luego se fue a comer al café anglis. Encontrándose al lado de un señor que le pareció refinado, no pudo reprimirse en confiarle con una cierta coquetería que acababa de heredar cuatrocientos mil francos. Por primera vez en su vida no se aburrió en el teatro y pasó la noche con alguna chica de vida alegre. Seis meses más tarde se volvía a casar. Su segunda mujer era la honestita personificada, pero tenía un carácter difícil. Le hizo sufrir. Mucho. Fin.